Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias Alberto, esta buenos mañana. Días a todos los sí, las también, nicaragüenses. También hoy es la toma de posesión, verdad, ahí del, en una decisión solemne de la Asamblea Nacional, pero hablemos un poco de lo de ayer, doctor, eh, eh, ¿qué representa eh, para el pueblo de Nicaragua, la, que ustedes continúan al frente de la Asamblea, y me refiero a esa junta directiva, al frente sandinista, eh, las garantías que significan para el pueblo? Sí, sí, buenos días nuevamente. Y eh, yo creo que es importante recalcar de que son fechas históricas, sin embargo, lo que marcan esta fecha es la continuidad de un proceso, la continuidad de un, eh, permanente, una permanente búsqueda por eh, que todos juntos mejoremos la situación de nuestro país, todos juntos mejoremos el porvenir. Ese, ese es la, el centro. Entonces, lo que se dio ayer fue un proceso, digamos, natural de eh, delegación, entrega de responsabilidades. Eh, el Consejo Supremo Electoral, como el juez y el organizador por la Constitución de la República de los procesos electorales, quien dictó y dijo esto van a ser los diputados, entonces se entregaron las credenciales y se eligió la Junta Directiva. El hecho de que estemos, eh, la, prácticamente toda la Junta Directiva, en, nuevamente, eso es una idea de que el pueblo presidente quiere continuidad. Entonces nosotros debemos seguir ese camino de continuidad, ese camino donde... Eh, se va haciendo una asamblea nacional más dinámica, más rápida en el sentido de su funcionamiento. Ahora ya no necesitamos eh, convocar con tres días de antelación, ahora convocamos con un día de antelación, es decir, de hoy a mañana. Eh, eso nos permite mucho mayor agilidad en las aprobaciones, en las discusiones, eh, ahí en esa asamblea. Todo lo que nuestro pueblo observa, mira de mejoría, es decir, de la luz, de la infraestructura, de los hospitales, todo eso que, mira ahí, el presidente de la República cumpliendo con las normas constitucionales, eh, los préstamos, los créditos, los contratos, todo eso, pasan a discusión en la Asamblea y ahí se aprueba. Es decir, ese es el, el, el mecanismo que está establecido, el comandante Daniel lo ha eh, respetado y además eh, nosotros hemos venido haciéndolo cada vez más ágil porque no, no tiene sentido, no vale la pena, no es correcto, no lo merece nuestro pueblo que de pronto juguemos a politiquería cuando tenemos, un, un por ejemplo, un crédito para mejorar eh, un trecho de carretera o cuando teníamos los, los créditos o la, eh, eh, la aprobación de los contratos para construir la carretera Bluefield, claro. Es decir con eso no se juega, Es decir las discusiones políticas y las la, y las diferencias se hacen se resuelven de otra forma, pero no se resuelven teniendo el bienestar de la población nicaragüense en medio eso no todos tenemos que eh, procurar como trabajar por el bienestar, eh, el porvenir, la mejoría de la situación de la población nicaragüense, de las familias nicaragüenses. Y esa ha sido el, el, la tónica. Claro, sí, todo, hemos venido trabajando rápidamente y esa continuidad lo vamos a hacer y lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer más eficiente. El otro tópico que se vio que era necesario y que lo hemos venido resolviendo era la necesidad de ir eh, dotando al pueblo nicaragüense de una legislación que le permita estabilidad, que le permita eh, defender los intereses del pueblo nicaragüense. Es decir, aquí ni hace dos años... Eh, no no había todavía una ley que dijera Mire, si usted está aquí en Nicaragua Y recibe dinero del extranjero Tiene que reportarlo Tiene que ir a inscribirse como un agente extranjero ¿verdad? Para que todo, todos los nicaragüenses estemos claros De que ese dinero que usted está recibiendo No lo va a usar para hacer eh, maldades, tropelías delinc Acciones delincuenciales Entonces, eh, eso es una cosa que existe en todos los países del mundo claro. nosotros lo teníamos ha tratado ya ya lo pusimos de la misma forma es que hemos venido haciendo leyes que defienden la soberanía nacional claro. entonces aquí hay un aspecto muy importante que son los decretos las leyes que tienen que ver con el desarrollo económico del país las leyes que tienen que ver con el desarrollo social y además todo lo que tiene que ver con las leyes de blindaje de defensa de nuestra democracia, de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación, derecho de autodeterminación eh, de los nicaragüenses. Entonces lo que el pueblo puede esperar, el mandato del pueblo, el mandato del comandante Daniel como jefe de Estado, es que sigamos trabajando de la forma más eficiente ¿verdad? y con mucha eficacia para eh, continuar este camino de crecimiento y de desarrollo. Y sobre todo también, porque esa es una condición sine qua non, garantizar la paz de nuestro país. Esa es una condición sine qua non para este país. ¿Recibió el apoyo de las otras bancadas, este, de los otros partidos, no? Sí. Ahí, eh... esta destacaba, que ahí estaba representado, digamos los que fueron las elecciones así es, así es, los que resultaron con el número suficiente uh -huh. para tener representantes, entonces ahí tenés el, además del Frente de Danilita, tenés al Partido Liberal Constitucionalista, el PLC también tenés al Partido Conservador metido dentro de, de otros, otros partidos está el PLI ¿verdad? está el a ALN, a sí. es decir hay varios partidos, está Atama. Entonces, hay varios partidos eh, que están representados y ayer pues, fue una muestra de la cohesión y de la unidad de la Asamblea Nacional. ¿No cohesiona qué? El, el, el objetivo de la paz, ¿verdad? el objetivo de eh, la posición nacional, es una posición de nuestro país. Los nicaragüenses debemos de resolver los problemas, ¿verdad? que tenemos los nicaragüenses, es entre nicaragüenses, no, no se, nosotros no aceptamos, ni necesitamos, ni aceptamos, ni lo vamos a aceptar nunca, que vengan imposiciones de fuera, imposiciones extranjeras o intervenciones de cualquier tipo, y eso lo hemos dejado bien claro a través de la historia, no es que lo hemos dejado claro ahorita, lo hemos dejado bien claro desde que Nicaragua se constituyó como país, y eso es nuestra historia. Vamos a irnos a una pausa y ahora quisiera que nos hablara un poco de la toma de posesión, que significa también el pueblo presidente toma posesión esta tarde. Vamos a la pausa. Con amor, esperanza y alegría, ejecutamos programas y proyectos para que la producción de alimentos siga creciendo en Nicaragua. Es nuestra la seguridad y soberanía alimentaria. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Prosperando con el Pueblo Bueno, también hoy acudiremos a... a todos veremos igual por la televisión y todo el, Este acontecimiento histórico que es la toma de posesión Del presidente, en este caso el comandante Daniel Ortega Y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo Le corresponde a la Asamblea Nacional eh, A la juramentación y todo Y... Eh, ¿Qué representa...? Porque también con la representación del comandante iba el pueblo presidente, ¿no? Que es una decisión que él tomó al inicio y que así lo hizo saber al inicio del primer periodo electoral, eh, de gobierno, perdón. Yo creo que esa expresión es la expresión más clara para definir lo que estamos viviendo y lo que ha pasado en todos estos periodos. Eh, me parece que esa construcción eh, que hizo el comandante cuando levantó la, la, la banda. La banda, sí, y dijo, esta banda le pertenece al pueblo, esta banda le pertenece a los trabajadores. esta banda... Es decir, y, y esa expresión es una expresión poderosa. Realmente el pueblo es presidente y eso significa que todas las cosas que se van haciendo, que vamos impulsando, que el comandante eh, empuja, orienta. Eh, para, va en favor del pueblo todito, todito, todito y volvés a ver los, todos los puntos cardinales de este país y te das cuenta que las obras que se han hecho son para el pueblo entonces el pueblo es el presidente es decir, el, con la concepción que había aquí, era como que como que todo mundo eh, no, no es un problema de respeto es un problema de reverencia, reverenciada al presidente y aquí eh, el comandante la compañera siempre ha dicho que es eso de arriba y abajo porque hasta el lenguaje se había acostumbrado a decir es que los de arriba es que los de abajo ¿qué, cuál es de arriba? entonces cuando vos si decís el pueblo es presidente desde el arriba y abajo pierde sentido realmente el pueblo es el que manda el pueblo es el que decide el pueblo es el que va construyendo su propio porvenir y su propio bienestar porque eh, nosotros no tenemos tampoco un concepto y eso nos lo ha enseñado el comandante de la compañera, nos lo han enseñado todos los hermanos del Frente Sandinista, todos nuestros eh, desde nuestros fundadores, de que nosotros no tenemos un concepto paternalista, es decir, nosotros no estamos construyendo, no vamos a construir, no es correcto, no lo hemos hecho una sociedad paternalista nosotros lo que tenemos que hacer es una sociedad solidaria pero además con protagonista por eso nosotros hemos cambiado ¿verdad? todos nosotros hemos cambiado ese concepto de beneficiarios y no, aquí ya no hay beneficiarios aquí hay protagonistas es decir, somos los nicaragüenses unidos con las diferentes responsabilidades desde el, la más alta responsabilidad que es el presidente y jefe de Estado de este país, hasta cualquiera de todos nosotros, los nicaragüenses, unidos, vamos protagonizando la transformación de nuestro país, protagonizando el desarrollo económico, social, político de nuestro país. Nosotros lo vamos construyendo. Somos, y acordate que siempre ha sido una máxima eh, sandinista somos constructores de nuestro futuro. Incluso eh, en... En el ámbito del sindicalismo y el, cuando se reconocía a los trabajadores en la primera etapa de la revolución había un reconocimiento que llamaba constructores del futuro, Es decir, y eso es lo que somos todos, vamos construyendo el futuro, nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, el futuro de todos los nicaragüenses. Entonces lo que va a suceder hoy es la expresión máxima de... Eh, el, la asunción del pueblo presidente ¿ya? El, en manos del comandante Daniel en la representación del comandante Daniel el pueblo nicaragüense asume este nuevo periodo para continuar unidos, juntos construyendo este futuro y eso ah, es así ahora, eh, el producto de la voluntad popular así es eso es, es lo que ha ocurrido, ¿no? El pueblo dijo mayoritariamente que continúa sí. la comandante. Aquí esta es una concatenación de hechos productos de la voluntad popular, productos de la voluntad del pueblo nicaragüense, desde 1979. Es decir, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el desarrollo de la primera etapa, el sostenimiento de esos 10 años de dignidad, de valentía, donde en su primera etapa el pueblo... Eh, identificó todo lo que se podía hacer en favor de, de él mismo, todo lo que se podía hacer en favor del mismo, es decir, eso fue producto de la voluntad popular, de la misma forma que fue producto de la voluntad popular y el ejemplo de valentía y dignidad que nos dio el comandante Daniel, cuando en 1990 se hizo, bueno, aceptamos ¿verdad? una... Yo no le llamaría una derrota electoral, yo le llamé una imposición yanqui. ¿Por qué? Porque lo que teníamos era una guerra. Nos claro. estaban atacando, <coughs> es decir, y eh, eh, el pueblo es sabio y el pueblo dijo, vamos a coger otro camino, voluntad popular y el comandante Daniel y los sandinistas, verdaderamente sandinistas, entendimos que había que hacer caso al pueblo presidente en ese momento que decía, un momento y pasamos 17 años luchando para regresar a construir juntos las aspiraciones que tiene nuestro pueblo, voluntad popular y todos estos periodos desde el 2007 a la fecha ha sido eh, por la voluntad popular y aquí estamos por la voluntad popular. Bueno, y se han hecho sacrificios por la paz también, porque recuerdo que la elección de 1996 fue severamente cuestionada, ah, sí, con todas también. las boletas tiradas en los cauces, la policía decomisando en los barrios, las boletas, o sea, en cualquier sitio se si hubiesen anulado, inclusive eh, muchos que eh, demócratas, demócratas en comillas dijeron, bueno, en otro lado esto... Eh, no pasa, pues, pero aquí tiene, eh, el, el ánimo, eh, por la paz, usted acepte, pues, imagínese. Claro, que todavía estábamos muy, sí. <coughs> muy fresco, muy... Eh, eh, lo, la guerra y las ideas de intervención. Y entonces, que, decir, en cualquier lado esas elecciones las hubieran anulado. Pero en este, en este país, nosotros, y ahí es la demostración de que en nuestra verdadero contrincante no está al interno de nuestra Nicaragua, de nuestro verdadero contrincante es aquello que se creen dueños del mundo, que es el imperialismo, y que con, impuso en el 90, también volvió a imponer en el 96, y así se fue imponiendo hasta que el pueblo con su sabiduría dijo en el 2006, no... Ya está, suficiente uh -huh. Ya conocimos lo que es el neoliberalismo Y entonces volví a ver en ese momento Unos curanas ¿verdad? Es decir, que, que íbamos a tener esta iluminación Unos curanas terrible. Volví a ver los hospitales Una cosa uh -huh. espantosa Pues, es decir si sí, eso fue, fue una atención. barbaridad este. Sí, las escuelas Entonces, pues lo digo, no ya Vamos, entonces entramos en una nueva etapa y seguimos luchando. Y por eso te digo: cuando vos ves a los cuatro puntos cardinales y más allá, comenzás a darte cuenta que todo lo que se ha hecho en este país es en beneficio, en, en, en saludo, eh, en honor y para el porvenir del pueblo nicaragüense. Eso es <coughs> lo que te das cuenta y eso es la principal. Eh, preocupación del comandante Daniel Ortega que es preservar la paz y vencer la pobreza, es la lucha contra la pobreza y la pobreza se vence construyendo carreteras, construyendo hospitales construyendo obras de salud reparando y construyendo cuarenta y pico mil de aulas nuevas eh, eh, construidas y reparadas, es decir una, una, una cosa importante y ese es el camino que hay que seguir. Claro. No querían, Alberto, ya lo hemos hablado nosotros. Es decir, el enemigo, los gringos, no querían y comenzaron a reales y, y a generar a los peleles de siempre, ¿verdad? como le llamó Sandino, a, a, a querer entorpecer esto. Es decir, y claro. e hicieron la intentona, pero el pueblo volvió a demostrar que. Eh, no es por ese camino y además eh, el pueblo no renuncia al camino de porvenir ya sabe lo que viene con todos estos estos oligarcas y estas ricachones ya sabe lo que ya lo vivimos, ya lo conocemos, no se nos puede olvidar, de tal forma de que ahora el pueblo presidente va a recibir nuevamente en, para otro periodo, la banda presidencial que le corresponde, para qué para seguir construyendo el futuro el porvenir. No, no se nos debe olvidar, usted decía, ¿no? Y como conocedor de primera mano de la situación de la salud, es que era, y para que aquellos que no vivieron ese periodo y no recuerdan, eh, fueron tan perversos que inclusive hicieron, dividieron los hospitales en dos, en el hospital público y en el hospital privado. Bien. Esa fue una barbaridad, eh, eh, eh. Y, y en los hospitales públicos, ¿verdad? Que la salud también debía ser una obligación y, y entregarse gratuitamente, cobraban, o sea, yo no entiendo cómo, cómo, cómo se aguantó todo eso, eh, Gustavo, a pesar es, de la lucha, ¿no? Fue es difícil. Ese era un modelo, un modelo que además modelo fracasado, un modelo que nunca dio resultado en ninguna parte del mundo en, en años, y lo quisieron imponer por puro concepción neoliberal. Uh -huh. o sea, y hay que tener la prueba. Si Este país, eh, eh, dentro de toda su eh, pobreza y todo, tiene, eh. tiene una red hospitalaria. Después de estos 15 años, una red hospitalaria que no tiene ningún otro país... Eh, al menos en Centroamérica, pero claro. yo diría, en, en, entre lo, todos los países de Latinoamérica, está entre los mejores. Una red hospitalaria y la que va a tener, porque estamos hablando de la que está ahorita, pero, es decir, aumentarle. Ah, un día esto que, que ah, anduve por el lado de... de, de iba para Telica y... Es, se, ¿Cómo se mira ese hospital? Leo, de ahora que viene ya ya está arriba y, ¿ves? y está el de Chinandega y está eh, construyéndose el de Bilwi y está el de Ocotal y está, una cosa y entonces vos vas armando una red hospitalaria ¿verdad? que le da seguridad a la gente que no es para los ricos porque son hospitales públicos con gratuito y de, con la más, la más alta tecnología posible en este momento entonces eso es lo que vos vas viendo. Y entonces no te, te llevan a través de carreteras y caminos eh, bien cuidados. Es decir, te trasladás. Te trasladás con una red de ambulancia que vamos renovando. ¿verdad? Claro. Que, es decir, que Al menos cada municipio, hasta el más pequeño de este país, cuando menos tiene un uh -huh. vehículo de transporte para pacientes. ¿verdad? Una ambulancia. Entonces... Todo eso te da seguridad. No hablemos de las escuelas, no hablemos de todos los, los parques, el, el internet en los parques, es decir, tantas cosas que eh, demuestran que ese concepto, esa imagen del pueblo presidente es una realidad. Estaba, estaba olvidado este país, estaba totalmente en abandono. Eh, con la función pública, pues, porque ya hay, no habían carreteras, no había hospitales, no habían eh, escuelas cobradas, es decir, cobradas Pero, las no ¿Ah? me olvido, era el modelo, estaba saqueado. Saqueado, correcto. Estaba saqueado, sí. es decir, mientras no se componían o solo se le echaba una pequeña capita, ¿verdad? Que dilataba un, un invierno. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Vos te volvías a ver las grandes mansiones allá en mil Viejo, en mil no sé dónde, pues, donde sea. Te decir, una cosa. Eso no, no, no es que está olvidado. Pues, eh, es o sea, eh, madre, todos los recursos la que produce el pueblo nicaragüense eran dirigidos para el bienestar, el beneficio y los lujos de, de unos de la, cuantos, de los cuantos, de los cuantos que, que aún siguen siendo beneficiados por el pueblo, porque el pueblo les da de comer, aunque estén ahí en auxilio judicial. Ahí están. Eso es así. No, esto, claro. Entonces, no, sí, hoy, el otro día estaba viendo la tabla de, de, de presos, lo llaman en en Estados Unidos a dos horitas, ¿no? tres horitas, cuatro horitas. ¿verdad? Aquí, entonces, ¿Cómo llamarían lo que pasa aquí? Le llamarían una guerra, ¿no? Y, y tienen a, a, a, a, no sé, sus presos, hay otros condenados, y, y, y, ¿Y, se y se quién le... les dice nada, nadie les dice nada, ¿no? no y, aquí, que... y aquí comienzan a. A, a, a criticar y señalar y pedir libertades, ¿qué es lo que pasa? Es que, claro, lo es, que, es que nosotros. Uno se, uno se pregunta un que pasa va a esto, respetar ¿no? Si ¿no? te da. A respetar, Así Y eh, en el mundo, a los nicaragüenses nos tienen que respetar y a Nicaragua la tienen que respetar. Es decir, nosotros tomamos nuestras decisiones. Y si alguien, independientemente del apellido y de quién sea, comete un acto delincuencial, tiene que ser castigado, tiene que ser sancionado. Y si alguien efectivamente rompe el orden establecido, normal por la constitución y quieren dar un golpe de Estado, es decir es que no tienen idea de la dimensión que significa de, de, de, por cualquier causa es decir renuncie, el, si le vamos a dar un golpe de Estado, que es una locura <risa> sí, sí. es una locura, como que si como que si no hay elecciones, como que si no hay todo un proceso el pueblo cuando se convence decide, si es el pueblo presidente, y entonces hoy por hoy el pueblo está convencido que la mejor opción y la única opción en todo el panorama para alcanzar eh, el desarrollo de este país es el Frente Sandinista de Liberación Nacional con Daniel y Rosario el frente Y sé el pueblo, está absolutamente convencido, claro eh, no hay duda entonces ahí dos horitas como decís vos sí, pues, y, y, y tienen centenares de gente sí. presas pues y otros que van a jugar. Nosotros, nosotros no opinamos sobre su, uh -huh. ese, ese, su problema, ellos tienen que saberlo decidir ¿verdad? Nosotros también tenemos derecho a decidir y a defender nuestra democracia, nuestra eh, forma de hacer las cosas, como los, como los nicaragüenses nos hemos puesto de acuerdo que vamos a continuar haciendo las cosas. Así es. Y bueno, y también el pueblo presidente, la toma de posición garantiza más carreteras, más caminos, más agua potable, es decir la ruta, Sin duda, de la duda bueno, el trabajo y progreso ¿no? aquí lo bueno que eh, nosotros debemos de ver es que aquí no hay promesa uh -huh. es que prometo que el, el comandante no anduvo con la promesa es decir, él lo que nos enseña es el camino que juntos podemos recorrer entonces cuando vos agarras una comparación un, ayer estaba viendo yo los indicadores de salud, no en los 15 años, sino en los últimos 5 años, uh -huh. sí, todos los indicadores de salud fueron para mejoría, para ir avanzando, para ir aumentando la cantidad de obras que se están realizando y que se van a realizar una cantidad impresionante. Entonces, eh, aquí, aquí no andamos... Eh, ni, ni en la campaña o en campaña ni eh, en las tomas de posiciones prometiendo promesas ¿verdad? es decir aquí lo que vamos es cumpliendo vamos con un programa establecido que es salud para todos los nicaragüenses y gratuita educación para todos los nicaragüenses y gratuita eh, infraestructura vial en todo el país para facilitar todo, mejoría de toda la infraestructura productiva y ahí vamos ahí vamos y, y mejoría en los aspectos relacionados con lo muy importante, la oferta energética en el país la cobertura energética que tenemos el 99 y tanto por ciento la garantía de, de saneamiento y agua potable, es decir, tantas cosas que no, no, no se va prometiendo, se va haciendo las personas, eh, los nicaragüenses, las familias, lo identifican, identifican qué es lo que ha cambiado y cuánto ha cambiado en, en este trecho de eh, el ejercicio, la administración del pueblo presidente, eso lo, lo identifica. Y entonces cuando el comandante Daniel nuevamente va a renovar. La representación del pueblo hoy, ¿verdad? que ya, ya lo que indica es que vamos a continuar con ese camino. Ese es el camino que la gente necesita. Eh, diversión, parques, canchas para los muchachos, eh, mejoría del, de la todas la, la, las instalaciones, eh, vivienda, social. Es decir, todo, pues, tenemos que seguir trabajando en esa isla. Claro, y me pongo a pensar también en las vidas que se han salvado, ¿no?, producto de la ampliación de la oferta de salud, porque, bueno, una situación de una enfermedad eh, gravísima, pues no era atendida en los hospitales, pues, sí. con costo de vida para la gasa, pues había que comprarla, pero, o sea, el número de, de mujeres que han también sido salvadas con la detección temprana de, de diferentes tipos de cáncer, es decir, con ese esfuerzo que se ha hecho para tratar a la gente humilde con, con, con tratamientos carísimos, ¿no? Incluyendo también la seguridad social, pues que ahí decía, no se cure esto, es menos un cáncer. Pues. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, Eso es sí. La Yo creo que, que eh, una de las cosas, bueno, primero es una enfermedad catastrófica, pues, uh -huh. que te agarra de pronto. Y, pero una de las cosas que en este país eh, hay seguridad es que eh, cada vez más nuestro pueblo tiene garantía que frente a situaciones de enfermedades catastróficas es decir, el estado nicaragüense responde la revolución porque es la revolución eh, responde y tiene unos programas oncológicos Importante, presidente. En este país, pequeño país, eh, tener dos, un búnker con dos aceleradores lineales dispuestos a dar tratamiento gratuito a la población nicaragüense. Sí, cuando entramos en, en el gobierno, eso ni se soñaba. Sí. Aquí ni siquiera había programa. ...para que alguien pudiera ir a otro país a hacerse una radiación con acelerador lineal... ...ni siquiera, decir, ahora los tenés y los vas programando y se van trabajando... ...y la gente recibe su eh, tratamiento oncológico a como, a como debe ser... ...entonces yo creo que es importante todo eso y, y el medicamento oncológico que es muy caro... ...también se garantiza, ahora, es decir, todo... Por eso es que te decía, por donde lo veas. Claro. Es decir, es, todo es el pueblo presidente. ¿Le, cor ¿Le corresponderá a usted hacer la juramentación? Doctor? Sí, es que claro. precisamente eso es lo que se va dando. Se va dando un, un, una cascada que está... Eh, dicha pues que está establecida en la constitución de la república consejo supremo entrega las credenciales instala la asamblea nacional elige la junta directiva entonces ahora viene la sesión solemne de toma de posesión donde eh, el, el, la asamblea nacional eh, también hace la juramentación y y entrega la banda presidencial al presidente en representación del pueblo nicaragüense entonces ese es el, el el proceso claro, que manda la constitución y todo lo demás así es Bien, el, eh, bueno cuando la próxima junta directiva después de dos años ahí es donde funciona la la, la junta la directiva junta de la de instalación ¿verdad? ¿verdad? es el consejo supremo electoral Correcto. Ah, esa es la primera yo le agradezco que haya venido doctor y bueno éxito en sus funciones ahí al frente de la junta directiva de la asamblea nacional